Nuestro amigo Santiago Matías, parece ser que hubo un fanático, eh, John Lennon, ¿no sé quién es John Lennon, en estos Flow? Eh, artista. Había un artista llamado John Lennon, que era de los Beatles, y los fanáticos, cuando estaban muy callados con él, un fanático estaba molesto con él, parece ser, no sé si fue que le rechazó un autógrafo o algo así, lo esperó en un hotel, cogió una pistola y ¡bam, ¡bon, bam! Bon! lo mató. Entonces los fanáticos son fuertes. Y más en las redes sociales. Pasa que según yo vi que Santiago publicó, la gente estaba esperando la, la entrevista de Lápiz en, en, en vez de Margarita. Y entonces Santiago subió fue la de Margarita y todo el mundo vio la de Margarita. Santiago amaneció sin cuenta. Porque la cuenta se la suspendieron. ¿Y por qué? Se la suspendieron. Santiago no pudo, su, en su cuenta le puso una cuenta nueva que se llama Santiago Matías Desayunaron. <ríe> e hizo una provisión eh, momentánea. Santiago Matías Desayunaron. Espero que no la venda a Gonzalo porque cuando tiene una provisión ahí siempre la, la venden, pero bueno. Entonces, Santiago no sabía al principio por qué había sido la razón. Se averiguó y la razón fue porque la persona le molestó que subiera la entrevista de Margarita Señal de Fernández. Y la respetado? Y la respuesta. Un gato que hay Por eso le sale a él. Yo como... estoy, te voy a decir algo. Yo estoy, que si estoy viendo una gente que está hablando muchas cosas en la página, o no a nosotros, bloqueo lo ahí mismo. Porque está muy fresco, eh. La gente está fresca, viejo. La gente no está respetando lo que uno hace, viejo. Señores, Flow dijo mami yo el otro día con la I. No, porque mami yo eh, mira, qué malvado campesino, o sea, discriminando nosotros porque Et somos del lado del campo. etiqueta Etiqueta para que tú veas. Vea. Vea, lo tú bloqueé sabes. ahí mismo. etiqueta me Ahí que mismo tú lo yo, bloqueé. Yo voy lo, lo salgo a buscar, lo salgo a buscar de una vez. Yo sí. Que... Eh, a tu Duarte con libertad. Ah, vamos para allá a acecharlo. señores un saludo a, a, a mi entrenador. Oh. personal ah, no, no, no, no, no personal mira, mira, ne neto, neto. personal training. personal No, trainer. no personal no, ve. personal puedo parar? Sí, sí, sí. personal personal personal parar espera personal personal personal personal personal personal personal personal personal personal personal personal personal muñeco personal personal personal personal personal personal personal personal personal personal personal que personal personal <risa> que personal personal personal suyo, usted también, y estamos más muñeco, gracias a la, a la cremita que me ha el Personal trainer. <risa> trainer. Trainer. Trainer. Ah, personal Dilo, trainer. Tú digo, tú. Personal trainer. Personal trainer. Tú te con <risa> esa sonrisa como un anuncio de Maita India. <risa> <risa> Señores, un saludo a, a mi amigo Belial. ¿Belial es tu personal trainer? Claro, papá, físico. Me mm. está poniendo... Que ya Pero Belial es el que trabajaban. en... Belial es que trabaja. Que jugaba pelota. Eh. Claro, ya. y juega a softball. También, eh. Oh, claro, oye, claro es... mi amigo no, Belial, un saludo. No, sabí, no sabía, no sabía. Si usted quiere ponerse así lindo como yo, nos llama a nosotros, que es otro no, no Yo, no, yo, yo, yo, ¿Eh? estoy... <risa> yo ¿Va no. para allá? No te preocupes. Un saludo ahí a todos los que lo acompañan. Activo con los sobros. <risa> pues nada, entonces, eh, después que le dimos la para personal trainer de, de, de, de top Flow, <risa> Eh, creo que los fanáticos tienen que controlarse. Se están pasando. Usted se está pasando. Usted está de desacuerdo conmigo, usted puede decirlo, no me eso de insulto y reportar cuenta Porque llegó un momento, en esto que nosotros no iba a reportar la cuenta por un no, comentario aquí todo, en los sobrosos. De, todo, de, todo eso, de no, es, ¿Por qué? Es Porque la gente entiende: ah, no, porque yo, yo no estoy de acuerdo con lo tuyo. Yo tengo que venir pa, y decirte de todo. Eso no es así. Eso no es así. Usted tiene que respetar. Porque lo, lo, los comentarios se están pasando, la gente se está pasando. Tú tienes que controlarse, porque yo no sé qué, qué es. La gente, como que no, no. Se llenan de odio. La gente quiere de que, odio. Yo, que aquí se hable lo que yo quieran, ¿eh? Que aquí, que no, aquí no se hable nada, ¿no? Que, que se hable como yo diga. De ahora para adelante, voy a preguntar yo en el Instagram, en el Telenor. ¿Qué ustedes quieren que hablemos hoy? ¿Y de, cómo, de qué forma quieren que hablemos hoy? Así voy a tener que preguntar yo de ahora para adelante, porque la gente está fuerte. Entonces, ¿qué le importa a usted si Santiago subió ese video? Eso es su, su, su, su canal. ¿Usted es dueño del canal de Santiago? ¿Usted lo ve y usted quiere? ¿Por qué es obligado? Porque también otra cosa. Es como que yo, yo no estoy obligándolo. Usted ve este programa si usted quiere. Estoy obligado. Yo no cojo una pues pistola son, aquí para usted no, para, no, para, me, para enga me, engañar a nadie. Para que y y, el y programa. si usted tiene valor de comentarlo, dígame, dígamelo. Ya. <risa> dígamelo personal, pero ahí también. que no, Ellos, ellos andan un corillo, ¿no? Si yo me hice una seña, yo pensaba que había llegado alguien. <risa> Señores, vamos con la entrevista. Vamos a una pausa. Luego de la pausa eh, tenemos la entrevista del dominio. Hoy vamos a poner la primera parte, mañana la segunda. Y el viernes.